Parceros, parcerísimos, ¿qué se dice? ¿Cómo van? ¿Todo bien o no? Bueno, video esta semana que combina las dos cosas, viajes y tecnología, nos invitaron por aquí a GTA, que es un simulador de vuelo, entonces vamos a volar un Airbus 320. Entonces vamos a contarles cómo la experiencia. Acabamos de llegar aquí, Global Training Aviation, Simulator Center, Center. bueno, como se pronuncia? Y bueno, vamos para adentro a ver cómo nos va, esto pinta de lujo, vamos a ver, oiga, muchas gracias a los que han visto los videos y se si han suscrito no olviden suscribirse, no sean malos, los likes y bueno, todo eso, bueno vamos a, a, a mirar a ver cómo nos va en, nuestra, en nuestro vuelo, vamos a volar hoy. Eh, bueno, nos están contando que esta es una escuela de aviación y entonces que básicamente uno toma... ¿Cómo, cómo es el curso? ¿Cómo, cómo se toma el aquí? El, ¿De qué se trata el curso? ¿Cómo es el curso? ¿De qué se trata...? Eso sería la especialización de un piloto. ¿sí? Okay. Entonces el piloto ya hizo su curso de aviación inicial. Okay. Fue a Fuerza Aérea o escuela, o escuela privada. Ya él quiere hacer curso de 320, 787, 380, de la que sea, entonces nosotros nos enfatizamos en el 320 por ahora. Bueno, y hay como una página o algo así donde los pilotos puedan entrar a suscribirse, a mirar precios y todo eso, o sí, cómo claro, es la vuelta? Sí, web de nosotros que es globaltrainingaviation.com, o está el Facebook o el Instagram o Ok, Global Training Aviation. Y entonces, bueno, ahí me imagino que la gente entra y pregunta y se registra y, y me estás diciendo que las sedes que hay, ¿cuáles son? Aparte de la Bogotá. Madrid, España. Madrid, España. ¿Y, ¿Y allá qué, qué avión tienen también? ¿320? En Madrid está. No, sí, está 320, está TR, 727. Ah, ok. O sea, el Boeing. Y... Allá tienen más opciones. Sí, son cinco opciones. Porque acá estamos viendo que estamos en Bogotá, solamente tenemos Airbus 320. Airbus 320. Ok, y, y otra en Yakarta. O sea, estamos hablando de Madrid, España, no de Madrid con Dinamarca. Sí. Madrid, España y Yakarta. Sí, sí, sí. Ok, y en Yakarta, ¿qué aviones pueden estudiar? En Yakarta está el 320, está TR también. Y. Eh, Boeing, pero no me acuerdo cuál. Oh, ok. Listo, bueno, entonces ya vamos entendiendo cómo es la vuelta. No sé si es 737, 7, no me acuerdo. No, no, no, no. Bueno, ya vamos entendiendo cómo es la vuelta. Uh, ¿Cómo tengo que volar? Con la mano acá y con la mano acá. En okay. las Ok. Porque tengo que estar muy pendiente de qué es lo que está pasando. Y claro. obviamente, mis pies muy cerca a los pedales, porque los pedales están los frenos. Entonces, si tengo que hacer una frenada, pues simplemente la parte superior es la que opera los frenos. ¿La parte superior? La parte superior, sí ¿O sea, estos dos que están aquí al centro? Esto, los pedales tienen este movimiento ¿Sí? Que es para mover, digamos, que la nariz y para donde yo voy Pero en la parte superior opera los frenos Entonces, ¿Cómo así? Si primo con la punta de los pies? Sí, y el se acelera, esos son los frenos Ah, ¿ahí frené? Ahí estamos frenando Ah, ok, y bueno, si quiero volver a andar? Normalmente la acelera uno suavecito, suavecito, suavecito con la turbina y ya cuando llegue a la velocidad de carreteo casi que lenta. Oh, okay. las turbinas siempre están produciendo algo de empuje okay. los frenos los utilizo para no exceder velocidad cuando voy a hacer virajes okay. básicamente pues acá cuando estamos en el carreteo ya cuando estoy aterrizando pues los utilizaré eh, para frenar el avión pues, sí, sí, sí. de todas formas manejar la palanquita esta de aquí la <risa> ruedita una vez estemos alineados en el rumbo, en la posición frenamos el avión entonces con la punta de los pies. Correcto. Hay freno. Lo tenemos ahí. Haríamos, lo mantenemos porque si lo soltamos se va, se va de una vez. Entonces haríamos nuestras listas de chequeo, okay. todo, que básicamente es prender todas las luces, todo lo que necesitamos, dejar el avión configurado, pedimos autorización a la torre que nos autoricen a despegar y una vez nos autoricen estamos listos para salir. Ready to Correcto. Entonces qué hacemos? Vamos a llevar las palancas adelante hasta que estas donitas azules estén en el 5 entonces primero pongo 50% de potencia para que los motores aceleren con los frenos eh, puestos listo Les llevamos hacia adelante es un poco me imagino que esto suave sí. eh, eso hay que hacerle fuercita no es tan suave la palanca entonces, cerca al 50% una vez las turbinas aceleren llevo hasta el segundo clic entonces suelto los frenos dos clics Adelante. adelante, adelante, adelante. Acá está un clic y le doy hasta el segundo clic. Bueno, ahí salimos con la full potencia del avión. Ahora, llevamos okay. con los pedales para tratar de mantener el centro de la pista. Y la mano en el side stick. Correcto, acá anunciamos mano al hacer el ramo y otro truco Y vamos viendo la pista. Set, ya está, 100 knots, y acá ya llegan nuestras velocidades Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llevar las palancas adelante hasta que estas tonitas azules estén en el 5 Entonces, primero pongo 50% de potencia para que los motores aceleren con los frenos eh, puestos Listo, los llevamos hacia adelante, es un poco... ¿Esto suave? Sí, es un... hay que hacerle fuercita. No es tan suave la palanca Entonces, cerca al 50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 Hacer el y, otro otro. y vamos viendo la pista. Nuestro set ya está, 100 knots y acá ya llegan nuestras velocidades. Entonces, apenas yo diga p 1 la velocidad de decisión, quitamos la mano de las potencias, aunque okay. hacia atrás suavemente. Hacia atrás más, sí, más, más, más, más atrás más, más atrás más atrás más, más, más. atrás más o menos, eh, la más verde más ser, más una más indicación y POSITIVE CLAY y ahora podemos llevar una la naricita atrás que quede el cuadrito amarillo donde están los verdes el cuadrito amarillo donde están los verdes correcto ahora a la, la derecha se mueve lleva el de cuadrito cuadrito a la derecha hacemos la primera reducción de potencia y vamos a tratar de poner el cuadrito sobre la raya horizontal verde y seguir la raya vertical verde me, me pasé Ahí la estamos interceptando, ¿correcto? Ah, sí. Estamos muy alto, ¿no? Tendremos que a 10. ¿no? Eh, sí, ya vamos a ir reduciendo acá velocidad, vamos a bajar el tren de aterrizaje, vamos a ayudarlo acá con, el, con frenos para que el avión desacelere. acelere. cómo frenaste? Ese es un speed brake, se llama speed brake y es para que el avión saca unos, unos spoilers unas superficies <risa> arriba de los planos para ayudarlo a frenar ahí los tengo por eso vibra tanto apenas los quite reduce un poco la vibración ok ya estoy viendo las luces de la pista correcto allá vamos viendo todo vamos a ayudarlo a desacelerar porque llegamos un poquito altos simplemente tenemos toda la sensación pero todo el escenario queda quieto pues ahí le estamos ayudando vamos a 3. Seguimos ayudándolo a que baje Apenas los quiten Reduce un poco la vibración Ya no, ¿no? que... ¿No? estoy viendo las luces de la pista Correcto, ahí ya vamos viendo todo Vamos a ayudarlo a desacelerar Porque llegamos un poquito altos Simplemente, ¿sí? tenemos toda la sensación Pero todo el escenario. Pues ahí le estamos ayudando Vamos a utilizar los flaps 3 Seguimos ayudándolo a que baje y vamos buscando la pista, entonces la pista si está a la derecha, llevamos el avioncito suavecito a la derecha porque ya estamos muy cerca. ¿Con el, con el stick? Sí, claro. correcto. Entonces con el stick ahí suavecito lo vamos llevando correcto Ahí ya está frenando En esta condición tenemos una barrita que se ve blanca a la izquierda de la pista. Sí. Esas son las luces de aproximación PAPI. Sí. En esta condición estaríamos en una aproximación desestabilizada, es decir, que ya no vamos en el ángulo adecuado para aterrizar. Tengo que ver cierto color, ¿no? Correcto. Debería estar viendo dos blancas, dos rojas. Ahí. Le podemos pedir ayuda a nuestro instructor que nos frise la posición. Quiero. Pero es este como le digo, autotrip, yo le pongo, por ejemplo, 10 grados de nariz arriba y él se queda ahí. 15 grados de y él se queda ahí. Este es un avión muy, muy amigable con el piloto. Relativamente sencillo de manejar en eso. Una vez conociendo toda la automatización y cómo se opera el avión y todo, eso, es un avión muy amigable. Sí, hay que estudiar bastante el, para poder ahí, para saber qué hace cada tener. una de estas cosas. No, pues para conocerlo a fondo y completamente, la me correcto, me me es que... Correcto. Exacto. Esto básicamente el, es un computador gigante con planos LMS y LMS? motores. Ah, no, pero está, la experiencia está... Uh. <ríe> Esto es muy chévere. Y ahí estamos pasando Katami, la tenemos torre nueva. No. Tenemos acá pues, al otro estamos, lado. estamos llegando ya... A los bucecitos que lo. No, Correcto, los carritos. Que lo llevan ¿no? a uno hasta la terminal. Exacto. Ahí vamos, ¿no? lo van a despachar en vuelos nacionales. Listo, vamos ¿Listo? a llegar hasta algún lado o hasta acá. ¿Ya? Ahí. Pues lo es si ¿Se parquea, ¿Sí, vamos a aparquear? Sí, ¿Al gate? Aquí hay un gate, por la derecha derecha. Sí. Por la derecha. sí, pero. Usted nos dice por dónde debe estar. ¿Dónde está nuestro bici? Entonces vamos a seguir la radio. El segundo ¿sí? 320 de 20. La mano derecha. ¿Y ¿Acá? acá? Sí. El segundo 320 de te... 20. ¿Sí? Sí, no, la llave aquí por porque... aquí. Ah, bueno, Pero no. se ve más. La verdad es que realmente llegamos aquí, nunca llegamos hasta, hasta los parqueos. O sea, le estamos ayudando con un toquecito de potencia. Para que se mueva. Todos apuntan a un ¿No vienen ahí cruzando la calle, no? Es una, es una muy buena pregunta porque normalmente el piloto cuando va a cruzar alguna ruta alguna vía siempre anuncia clear right clear left right. eso es lo que se hace si tuviéramos un poquito más de pilotos todos los que manejan carro en Bogotá esta vaina sería una maravilla acá prima cortesía prima estar despejando el área porque pues un accidente en un avión es delicadísimo y costoso vale esto se ve hasta los, hasta los carritos que llevan las maletas. Pues. Entonces nos vamos a meter en ese gate. Correcto, vamos a entrar en ese gate. Yo estoy aquí como, como manejando el carro, metiendo el freno, como si en Bogotá acá. Suavecito. Es mejor, obviamente. Es más fácil controlar a baja velocidad sí. que llegar a muy alto. Es casi que sobre la raya. Cuando estemos más sobre la Claro, porque es que la, la, el punto está atrás. Correcto, este todo el giro de, está y, atrás. O sea, si era ¿Aquí en fue? La sí, Inclusive más, fue pero bueno. De, ahí opus, vamos controlando, ¿sabes? Sí, ya, sí, ya no de lo veo. Sí, bueno. Sí, claro. Así es, ya sí. Sí, como giro, como si me tuvieran... Ah, ahí. la llanta así, ¿no? Correcto, por eso es que no se baja a Y si el piloto es de los que vive frenando y parando, eso es para marear a los pasajeros. No, pero estuvo muy, hicimos un bobo. ¿Podríamos ir sobre la raya? Hicimos un bobo. Derecha, derecha, derecha, derecha, mucha derecha. Mucha derecha, más, más. Más derecha. Más. Ahí, listo. Ahí vamos. 8, 7. Allá nos va a decir un poquito a la izquierda. Dos metros, un metro. izquierda. Stop. <ríe> listo. Junior. Parking break. Ajá, yo no me había pillado nunca ese too near, too close. Estamos muy cerca. Sí. Hicimos pues demasiado. Yo nunca la he visto en las pistas. Oh. Sí, pero no, nunca me la he pillado. Listo y ya. Y ya procedimiento apagado para que los pasajeros puedan bajarse. No, ah, estuvo muy bacano, esto un Bogotá. Bueno amigos, parcerísimos, espero que les haya gustado el video, la experiencia estuvo de lujo, estuvo única, muchas gracias por ver el video. Eh, muchas gracias a la gente de Global Training Aviation por invitarnos. Se portaron de lujo a mi amigo Iván Cuervo, quien fue que nos invitó, muchas gracias parceros, estuvo muy bacana la experiencia, les dejo las redes de Global Training y Aviation abajo y como siempre, por no olviden suscribirse, darle la manito arriba, el like al video para que YouTube muestre más el canal y bueno, nos vemos en una próxima, eh, ¿qué será? Eh, ¿Tecnología? ¿Viajes? Quién sabe. Bueno, ahí nos vemos. Chao, brothers. Gracias por ver.